Está con nosotros Jorge Difonso, eh, diputado provincial, justamente, ex intendente del departamento de San Carlos. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir la mesa. Eh, Alguna vez vino Difonso acá, planteó el tema del tren y yo dije... Sarasa. Bueno, no Sarasa porque... No, no, no que, Jorge, no, que, no, que no, lo dijera él, él. Pero digo, qué utopía, cómo se le va a ocurrir... Si... Y ahí está el tren... Ojalá se complete Está cada y vez más pueda cerca. llegar en diciembre aquí a Mendoza. Y ahora ustedes van planteado otra idea que yo creo que es saludable. El tema es cómo ponerla en práctica, poder utilizar, en este caso, la energía limpia, la energía termosolar y quizás cómo ir reconvirtiéndonos este, hacia otro tipo de energía. Tal cual. Eh, esta propuesta surge de la situación de Mendoza. Tenemos los informes objetivos de todos los organismos técnicos de nuestras universidades que hablan de la sequía. Uno habla con cualquier productor o con cualquier eh, persona que vive en Mendoza y ve la escasez de agua, tanto en los domicilios sí. como en las fincas como en la industria. Entonces a partir de ahí buscamos cuál va a ser el futuro de Mendoza si no tiene agua para la generación de energía, por uh -huh. ejemplo, también. Entonces ahí recurrimos a la universidad, eh, hablamos con profesionales y diseñamos una propuesta que es la energía Termosolar. Porque esto puede poner en valor ciertos eh, eh, sectores geográficos de la provincia que hoy están, porque obviamente el agua la tiene un sector de la provincia y otro sector está totalmente ajeno. Y a través del agua se genera energía, por eso los diques, bueno, todo lo que conocemos. Ahora, con la energía solar, se me ocurre pensarnos en La Valle, por ejemplo. Es que, que La Valle es un, un lugar muy importante. Exactamente, La Valle es uno de los lugares propicios por la irradiación solar, lo mismo que, bueno, en el Gran Mendoza. ...la zona de Valleduco... ...la zona del sur San Rafael... ...Malargue... ...tenemos eh, una gran oportunidad... ...por el eh, cinturón solar... Uh -huh. ...que lo hemos expresado con gráficos... ...y mapas en nuestro proyecto... ...que es apto para desarrollar... ...este tipo de energía limpia... ...que es sustentable... ...que elimina la generación energética... ...con, eh, con elementos no renovables... ...como puede ser el petróleo, el carbón, uh -huh. el gas... Eh, ...y pasar a uno sustentable nos da la posibilidad de que sea Mendoza la pionera en empezar a desarrollar este tipo de energía, generación de pymes, generación de nuevas profesiones, porque esto va a venir, o sea, en el claro. país esto eh, indudablemente va a venir. ¿No eh, hay algo acá en Palmira de esto, Jorge? Están empezando... Está el Pacífico, Hay una, hay claro, hay una IPF, creo, es también. Es un, un centro un fotovoltaico, IPF, pero eso... como que se está intentando eh, reconvertir de productor de petróleo y demás en, en energía, en una empresa de energía claro. y apuntando a energías limpias pero nosotros lo que planteamos concretamente ahora es un modelo que se ha desarrollado, sobre todo en España que ha hecho punta y en Estados Unidos es decir, no estamos inventando algo, uh -huh. es, es algo que existe y funciona en otros lugares, que ha generado empleo y sobre todo genera energía en zonas donde no hay agua California, que es muy parecido a la parte claro. de Mendoza el clima la zona de Sevilla en España que han sido punta han generado empleo, pero además creo que tenemos que empezar a mirar en 10, 15 años adelante, hoy los ah, volúmenes de claro. nuestros ríos están a menos un 50% de lo que traía el caudal histórico. ¿Pero cómo se, cómo se genera esa energía termosolar? Es una, una energía que es por irradiación solar, Ajá. pero es no es a través de los paneles claro, que todos porque, conocemos. Porque, perdón, déjame hacer una, una sí. aclaración. Lo que vos decís de Palmira, que es PASIP, y cuando vamos a San Martín lo vemos, que están todos esos paneles, sí. no es exactamente no, eso. No, no, es con espejos que se irradian sobre una torre de más de 100 metros de altura. Ajá. Es como un efecto, eh, cuando ¿se acuerdan en la escuela cuando ponían el tema la de la lupa Ajá. en el papel? Bueno, en esto con el espejo se irradia en una torre, la torre calienta agua que se evapora y hace andar la turbina que genera la energía esto nos da la posibilidad de conectarlo en cualquier lugar cercano para no tener que transportar a la energía una vez que la generas tenés que transportarla claro. hacia una planta que la conecte al sistema interconectado este punto te da la posibilidad de generar esto cerca de estos uh -huh. lugares para no tener que transportar tanto es decir es más económico pero además te permite desarrollar una industria, innovar claro. en, un, en, una, en una situación de, de energía que viene, que va a entrar. Sería el primer ejemplo en el país. ¿Lo imagina usted como una empresa estatal? como una empresa... ¿Por qué no? Sí, sí. Además en Mendoza tenemos eh, bueno, la empresa estatal que es Emesa, uh -huh. tenemos la, la situación de IMSA que hoy Mendoza tiene parte, uh -huh. tenemos la posibilidad del potasio que... Eh, al calentar las sales, nos permite, y esto a diferencia de los paneles que preguntabas recién, el panel te genera mientras tenés luz, claro, o sea, claro. en la parte del día. Con este sistema, eh, trabajando, la puede concentrar a través de las sales y puede estar generando también incluso en la noche. Es ¿Esto, decir, ¿Esto es algo parecido al Pierre ayer de, de Malargue? Que tienen los espejos esos que bueno, en de los realidad espejos. Capturan, capturan rayos cósmicos. Sí, pero... sí, es un sistema que captura el, el rayo solar, uh -huh. los espejos también se pueden conseguir y los vidrios se pueden conseguir en, eh, en nuestra región... O sea, ¿los producimos nosotros? Eh, todo, todo. El 100% para desarrollarla la podemos producir en la Argentina. ¿Y qué, qué costo? A ver, en términos ecológicos, lógicamente sí. superlativo. Pero y en, en el tema costos, pues por ejemplo, sabemos que para una casa reconvertir a paneles solares, en ese caso, sí. es muy cara la instalación, después lo amortizás en el eh, tiempo. En la boleta de la luz, básicamente. Sí. En este caso, ¿qué que costo los tiene? costos, ayer lo expresamos con los profesionales que nos ayudaron a presentar el proyecto y que nos han ayudado a elaborarlo en donde los costos son casi iguales que la elaboración o la construcción de un dique, que tiene que ver con energía eh, hidroeléctrica. Entonces, nos permitiría, con el tiempo, eh, avanzar y, y tener claro. una amortización mucho mayor. La claro. generación claro. de energía es prácticamente igual. igual, es decir, pasamos de un sistema... Con una torre, digamos. Con una sola torre, y nos permite generar varias torres en todas las regiones que hablábamos recién. Entonces, incluso permite este sistema hacerlo a escala más chiquito para una industria en particular. Lógicamente, en otra medida, en otra escala. Pero nosotros entendemos que Mendoza tiene que garantizar cómo va a administrar, cómo va a inyectar energía para el funcionamiento normal de toda la provincia cuando los niveles de los ríos, que son la principal fuente energética que hoy tenemos, siga bajando sí, y no tengamos o sea, agua. eso ¿Cómo sí, Se ¿cómo? genera fundamentalmente energía eléctrica. Con fundamentalmente, el... claro. sí. Sí, sí, que, sí, sí. que después se puede utilizar, no sé, si, si tenés un auto eléctrico o lo que fuera, una moto eléctrica. O sea, si llegara eventualmente a tu casa, vos la usás para todo También. lo que implica la energía Ahí eléctrica. están hablando en el proyecto, según los datos de otros lugares, entre 60 y 140 mil hogares por torre, por, torre. por torre. Entonces, eh, entendemos sí, sí, que... Que es muy interesante, que Mendoza tiene que poner una ficha fuerte ahí porque es generación de empleo, nuevas pymes, estar innovando en el país que todavía no hay ningún claro, esquema de este desarrollado. De este Jorge, y hay, hay bueno, eh, ustedes en el proyecto lo muestran, estaría bueno que lo cuentes acá, ese mapa o esa, esas, ese sector justamente en donde impacta de otra manera el, el sol, claramente. Sí, por ejemplo. Uno piensa que en todos lados es lo mismo y no es. No, no, no, no, no, eh, tenés los grados con relación al Ecuador. Y hacían la comparación de California, que es donde funciona el primer sistema. Nosotros en el video que presentamos ayer ponemos testimonios de, de Clinton en su momento en Estados Unidos, después de Obama, que hizo una continuidad de la política. Que eso también me parece que es bueno ponerlo. Es decir, nosotros planteamos incorporar algo en el presupuesto que se está tratando ahora en la legislatura uh -huh. para el 2023, pero que tenga también una partida para el 2024 y 2025, independientemente de quién claro. sea el futuro gobernador, que tenga ya una política de Estado-Mendoza en el desarrollo de este tipo de y, energía. Y me parece, Jorge, que van a tener que empezar, de verdad, no todos ustedes que son nuestros representantes, a pensar de esa manera en ciertos temas. No Después puede ser otro... que el que venga, venga con otro claro. librito y cambie uh -huh. todo. Bueno, y respecto de los grados técnicos que vos decías, eh, Mendoza está a 32 grados de latitud sur del uh -huh. Ecuador. California está a 35, o sea que Ahí, tendría incluso... Mismo, pues. ...un par de, de, de, ventaja. de, de ventajas, eh, y en el cinturón que se ve eh, la radiación, hemos puesto mapas en el proyecto, el, eh, el, el mapa de calor es prácticamente igual al de California, al de Sevilla, donde han desarrollado realmente un, un esquema muy importante en España... Y en Chile están en desarrollo, no están ya operativos, pero están en desarrollo uh -huh. en la zona norte porque tampoco hay agua. Claro, claro, Recordemos claro. que en Chile hoy hay más de 200 municipios en emergencia hídrica, es sí. decir, con restricción horaria, sí. es decir, en tal hora vos no podés usar el agua ni para consumo, ni para bañarte, claro, es que ni el, nada. El tema del agua es un problema.